¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos rumbo a un mirador que vimos hace ¿sabe cuánto tiempo? Y hace dije... bastante tiempo Mario, de hecho ya hemos pasado por esas partes Pero nunca nos hemos acercado al mirador en sí Sí, les queremos mostrar ese porque está bien bonito. Incluso ni, ni el nombre sé cómo se llama. <risa> pero ahí le vamos a poner nosotros un nombre sí, Este mirador. Pero está justo en el centro de Vallarta, Mario, al lado de Playa Los Muertos, para sí. que puedan ustedes visitarlo. Ahí lo vamos a ir viendo de poco a poco. Pues sí. justo, Mario, al lado del caballito de mar que se ubica también ahí en Playa Los Muertos, porque sí. hay dos caballitos de mar en Puerto Vallarta, ¿eh? Sí, ahorita vamos a hacerles ahí unas imágenes de cómo llegar a esa playa o a ese mirador. Y pues también vamos a volar, por favor. Ajá, exacto, <risa> obviamente traemos a nuestro fiel compañero. Y pues ahorita vamos aquí cerca de nuestra casa. Incluso aquí está el río. Sí, sí. ahorita está seco, pero dentro unos meses va a, va a tener va un montón de agua bastante lleno Mario, pues ya vienen los huracanes, a ver si no se si nos sale el mar o el mar a ver si no se nos sale el río <risa> el pero río, fíjate Mario. Paul, también quería, quería enseñarles ahorita que vamos a pasar el nuevo puente de Puerto Vallarta. Ah, exactamente como pueden ver este, hagan de cuenta que sucedió un huracán en contexto para los que no estuvieron y destrozó un puente muy concurrido y muy este, importante para muy Puerto importante Vallarta. y muy importante también para nosotros porque por ahí podíamos Ajá, pasar para caminar también y duró ocho meses pues derrumbado y pues ahorita te los vamos a enseñar porque es nuevo ya lo y pues Mario. quedó diferente y pues Muy ahí diferente. les podemos dejar unas imágenes de cómo quedó el pasado ¿no? sí, obviamente Mario, claro ah, que sí ya llegamos a lo que es el puente nuevo mira, ¿les sí, ¿Cómo? exacto Mario no, no, vean más nuestras caras sí, miren la verdad todo eso es, es el puente nuevo, nuevo. Miren. y de noche Mario se ve súper mejor Mario porque ah, pusieron unos leds exacto ¿eh? pusieron unas lamparitas aquí miren aquí, ¿verdad? justo aquí aquí abajo de hecho cambio, ahí se pueden ver cambia cambia de color y pues más tarde igual ahorita ahorita igual todavía no se aprecian pero más tarde vamos a pasar por arriba Ajá, exacto. para mostrarles un poquito obviamente más, pero ahorita les puedes enseñar cómo quedan aquí al ras del paso dijeron si en el fútbol <risa> sí como pueden ver aún siguen trabajando en varios detallitos pero ya quedó Mario. Sí, la verdad sí. Ya después, pueden pasar los carros. Después de ocho meses es como, pues ya, ya, ya lo ocupábamos, ya lo necesitábamos. Ahí no llega otro huracán. Pues yo pienso, Paul, que ya no sé, ya aquí ya no lo va a tumbar porque si sí quedó algo. Sí, sí quedó algo, aquí algo, sí mira. quedó elevado, pues como pueden ver, vean, sí, ahí está ver, el río. No. Todo esto es el río. Y, y por abajo hicieron un tunelcito que no sí. estaba. Y lo reforzaron con varias paredes. Por ejemplo, esa es nueva pared. Y pues allá están terminando. Pues bueno Mario y ahora sí llegamos aquí a la terminación de la isla o al comienzo para muchos de los que vienen al malecón. Sí la verdad sí ya entramos al malecón y Ajá. ya nos dirigimos rumbo playa los muertos. Ajá exacto. Fíjate, que... muchos han de preguntar por qué playa los muertos este pues es que pues ahí como piratas hace muchos años dicen que hay mucho enterrado ahí. <risa> <risa> igual y sí igual también hay muchísimo oro Mario. Hay un día hay que pues venir hay. A, a excavar. Pero imagínate, yo pienso que ya se hizo tantos años de eso. No, ya. Yo pienso que ya se acabó el oro. Incluso la no sé. <risa> selección se lo ha de haber robado ya. Sí, pues eso sí, tantos siento. años, ya. ya. Ya lo descubrieron y ya le volvieron a echar toda la arena Ajá, completa, Mario. Yo pienso que no van a encontrar nada. Aquí les van unas tomas, Mario, para que se entretengan poquito. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Paul, oh, mira, nos acabamos de encontrar aquí a un amigo que toca, ¿cómo se llama eso? Empe. empe. Oh, empe. ¿De dónde? ¿De qué país viene eso? Estaron en Suiza, Metaña, 20 años atrás. Wow. wow. Y sí se ve que es algo difícil, Paul. Sí, la verdad, <risa> se ve hasta como que si fuera una nave extraterrestre. Exacto, Exacto pero fíjate el sonido que hace, el sonido que hace. Acércate, Mario. <risa> y ay, ay, ay. Sí, pues, sí, muchas ¿cuál gracias. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. ¿De, Antonio. ¿De dónde eres? Italia, wow de Italia Mario qué chido que vengan de varias partes y pues de pues miren mundo. aquí aquí tiene un contacto ven a ver si, si si se alcanza a apreciar o no no Ajá. sabemos para que lo contacten sí, cómo cómo se llama este tipo de música bueno es música para relajar ¿no? música para relajar okay. Sí, ok. y pues muchas gracias muchas gracias nos vemos, nos vemos. Bye -bye. Y bueno Mario, esas son cosas que se viven aquí en Puerto Vallarta Sí, así son es chido. Que, fíjate, este chavo pide tips aquí en Puerto Vallarta Te ah. da cuenta que toca, es gratis pues, pero ya tú le vas dando tu propina, lo que tú quieras no Y okay, eh, ¿sí? pues este, fíjate, así hay, hay muchos artistas aquí en el malecón, así como él es pues, bueno, la verdad te distraes un poquito, como, haz de cuenta Tú vas caminando y ves este tipo de música, es, no es muy común No, nada común mundo. Mario, incluso pues Dijera él es música relajante solamente Sí, y pues está padre y, y pues, A ver, ahorita a ver a quién nos encontramos más ¿A qué <risa> Exacto, Mario Y pues vamos a continuar, Mario Allá al fondo está Jack Sparrow oh, ah, la guitarra no, Mario. Pero, <risa> Y pues son más talentos, Mario, que se encuentran sí, aquí en Vallarta hay mucho talento aquí Y miren, se los vamos a mostrar sí, sí, sí, sí. parece a Jack Sparrow, pero sí. tocando guitarra. Pero fíjate Mario que la verdad sí que anda bien, eh. Imagínate tocando a Jack Sparrow la guitarra. ¿no? ¿En dónde y la malagueña. ¿En dónde lo puedes ver? La verdad, para en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. ¿Para y pues si no conocen a Jack Sparrow, ahí les voy a dejar una imagen. <risa> Ay, pues vamos Mario a Hay nuestro destino. como puedes ver, aquí es una zona de comida, de cena, bueno, de este aquí Tú puedes venirte a ver el atardecer con tu, con tu familia. O, o pasarla con tus amigos, Mario, sí. también. Está bonito, me agrada aquí este sí. lugar. Es algo, algo tranquilo. Es muy tranquilo para ver el atardecer, Mario. De hecho, es la hora más cotizada para venir a comer aquí. Exacto. De entre 6 a 8 Ajá. de la noche, más o menos, Ajá. es cuando aquí ves totalmente lleno. Exacto, ¿sabes? porque aquí en Vallarta han de saber que oscurece casi a las 8 o 9 de la Ajá, noche, Mario. Sí, es ya, un ya, rato ya oscurece que... algo tardecito. Ajá. Y la verdad, nos gusta mucho ese, ese tipo de clima, Mario porque nos rinde más el día. Exacto, Paul, exacto. Y pues vamos a continuar hacia allá. Ah, <tose> y sí, pues bueno Mario como pueden ver ya ahorita nos encontramos aquí en el caballito de mar que es el segundo, primero no sé pero es uno de los dos, no sé no sé si se alcance a ver o si nosotros nos veamos un poquito negros, exactamente por, eh, contraluz, por la contraluz, por contraluz porque estamos a contraluz Mario. aquí estamos y Paul hace para el, el otro lado para que ah, se vea el caballito ahí, ahí, ahí está, está el caballito. caballito, estamos a contraluz pero es un bonito atardecer sí. y realmente se ve así, nomás que se ve un poco mejor en la vida real y pues ahorita Paul vamos a seguir explorando un poquito porque todavía nos falta un Poquito de sí, camino. exactamente Pero, Paul, lo que hay muchas sirenas aquí hay muchas Mario es lo bonito de venir aquí a Puerto Vallarta pueden sí, encontrarse todo sí. en y pues miren ya podemos caminar libre y uh, uh, uh, pueden, uh. pueden escuchar <ríe> exacto es que les queríamos comentar que estamos estrenando micrófonos y una, una cámara nueva ajá exacto y Mario, pues Mario. la verdad pues miren ya se escucha un poco mejor ¿Sabes? también estamos haciendo pruebas de eso a ver cómo cómo se escuchaba sí de hecho Mario miren me puedo alejar hasta acá y me van a escuchar y sí, estoy lejos Y te puede correr y te podemos escuchar Ajá, exacto, es lo bueno, es la ventaja de esto Ya no escuchan como que estuviéramos ahí cerca de ustedes Sí, por eso eh, también estamos haciendo una prueba Para ver qué tal va a funcionar ah, o A ver si les va, nos va a servir o no Y a ver si les va a gustar a ustedes Comenten qué tal les parece este tipo de calidad Sí, siempre vamos a estar tratando de mejorar Cada día, cada exacto. día, mejorando, mejorando Y pues ojalá y les guste esto Vamos a continuar para qué lado, para allá Miren, Ajá. para allá Ya vamos a subir aquí los primeros escalones. Sí, exactamente. E incluso ya, ya estamos casi llegando. Sí, incluso Mario, comentarles que esos escalones te llevan a Playa Amapas. Ajá, exacto. Que está al lado de Playa de los Muertos. Y al mirador que vamos es Se llama Mirador Amapa, porque Ajá. así le pusimos nosotros. Así le pusimos nosotros porque no está registrado ese mirador. Literalmente nah, nah. nomás lo descubrimos. Nah. Y, pero se ve la playa Amapas, o sea que mirador playa Amapas Ajá, Mario. Exacto. Y pues muéstrales un poquito del camino para Ajá, que ya vean. Miren. Ahorita vamos subiendo aquí lo que son escaleras Pero Mario, para bajar a la playa Mapas no son escaleras Es un camino de piedra Sí, está un poco complicado Incluso te puedes resbalar con la arena Ahorita vamos llegando aquí, miren Aquí está hacia Playa Mapas y aquí está para el mirador, Mario. Ajá, fíjate, está bien escondido. Yo, yo la otra vez, sin querer, dije que abra para aquí el camino y fue cuando descubrí ese mirador. Sí, oh, sí así Mario, se está cayendo. Estoy joven, se me andaba cayendo. Imagínense uno de. De 70 años, ¿no? Exactamente, pues, sí. mira. Mario, es lo que les comento. Pues mira, aquí me voy a subir yo primero, para que ustedes vean cómo se sube. Ajá, exacto. Y como pueden ver, ahí va subiendo Mario, a ver si no se cae, porque nah. se andaba cayendo en lo fácil. <risa> no, nah, es que fíjense, vengan, vengan, suban. Suban junto conmigo. Aquí está, es un poco difícil para la gente porque es pura roca. Sí, y es pues que... pues mira, Paul, qué chulada de vista wow, hay aquí, la verdad. Mario. Pues solamente hay que subir estas pequeñas graditas, nomás con precaución, aunque sean mayores de edad. Creo que Miren. sí pueden, si tienen buena este, condición, y pues vengan a disfrutar de esta hermosa vista. Ay, qué chulada, la verdad. Enseñales allá abajo cómo se mira, mira esta belleza. Sí, y miren, esa es la playa Amapas, que es muy bonita. Es una playa chiquita justo al lado de playa Los Muertos, que pues, como pueden ver hay gente caminando. Y oficialmente ese es el mirador de Amapas. Exactamente, adelante, Mario. Mirador, mirador de Amapas. De Amapas. <ríe> Ahorita ya estamos bajando el dron de las bonitas somas que hicimos, pero esta es Playa la Mapas, Mario. De sí, hecho, claro. ahorita nos pueden ver en el dron y pues aquí andamos. De hecho, lo voy a recorrer más para Adiós, atrás, pero ustedes nos van a seguir escuchando. Sí, esa playa es muy bonita, Paul. Es lo que he mirando, que está muy, muy sí, bonita. Sí, la playa. verdad claro. me gusta mucho esta playa, Mario. Sí, mira, les voy a enseñar algo de aquí cerca. Miren, miren, todo esto es la playa. Ay, ah, pues ahí también lo están viendo en el dron, Paul Ajá, exacto Y pues nosotros, de todos modos, nos siguen escuchando en el dron Aunque estamos muy lejos, Mario Nos sí, siguen exacto. escuchando Ahí es está del dron de Y la verdad, Paul, qué bonitos atardeceres, ¿verdad? ¿eh? Sí, la verdad, sí La verdad, me gusta mucho y cuando quieran venir Aquí está su casa, ¿eh, Paul? Exacto Es muy grande su casa ¿eh? <risa> Y pues ahorita, Mario, toca bajar el dron Sí, ya hay que bajarlo Nunca les hemos enseñado cómo lo bajamos A ver ¿Les enseña? A ver, enséñale Así lo bajo y ahorita un, un dedo Paul, un dedo perdido, no. obviamente lo hago con precaución Mario. Yeah. la parte donde se pueden tomar muchas fotos, no la habíamos sacado, sí, está muy cerca del centro sí. e Incluso aquí hay varios Instagrameros, o youtubers <ríe> no, lo que haga Instagramers, Mario Instagrameros, a que aquí se, a tomar se tomaron fotos, fotos y pues es muy bonito es, es pura es pura fachada ¿eh? porque ¿Ah? esto no, no existe sí realmente no existe la puerta no no, no hay nada ahí no existe. Hecho, solamente es, es, es fachada pu es pura fachada pero está bonito está para chido la foto. para una foto aquí Mario Da cuenta que yo ando aquí como ¿Ah? Romeo y Julieta <ríe> exacto vamos a ver así ah Entonces, no, no. me falta Julieta <ríe> una Julieta en nuestras vidas Mario <ríe> Pienso que aquí vamos a finalizar sí, este video Mario, la verdad, esperemos Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en Instagram Exactamente Y también vayan a seguirnos a Facebook Que es muy importante Sí, pues sí, vayan a seguirnos en Facebook Porque queremos llegar a 10,000 Exacto Y sí. pues, Paul y mi fan. Nos vemos hasta el siguiente video, Mario Bye